Conforme establecido al artículo 5, decreto número 1, barra 2016, y su modificatorio, el decreto número 1, barra 2018, de creación y fijación de estatutos de la IMD, a partir de este momento transmiten el consorcio CHNMD1 y el DSC, junto a sus matrices, filiales y corresponsalías en Chile y en Paraguay, y otros médicos y están transmitiendo a partir de este momento, esta cadena regional. A continuación, se dirige a toda Iberoamérica, el director presidente de la AMD, el señor David Alejandro Más Villalba. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy, como la gente de Anatel y su actual presidente, el señor Corona, han decidido no emitir la homilía de forma injusta. Decidió de forma injusta la no emisión de la homilía del monseñor cardenal Ricardo de Sati el arzobispo de Chile. Voy a leer en, de forma íntegra para esta cadena regional. Esta cuestión. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Primera carta de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Inicio del mandato presidencial de don Miguel Juan Sebastián Piñez Enique humilía Cardenal de Ricardo de a su hijo de Santiago, fechado el lunes 12 de marzo de 2018. Excelentísimo señor Presidente de la República, don Miguel Juan Sebastián Piñera de Cenique, señor Asesino de, de Piñera, con sus hijos y nietos y niñas. Autoridades de los diversos poderes del Estado, legislativo, judicial, señores ministros y ministros de Estado y demás autoridades del gobierno. Autoridades todas, civiles, religiosas, militares. Chile, y países hermanos, que me acompañen esta oración por la patria inesclave. Amigos y amigas, si el Señor no construye la casa, doy la más cordial bienvenida a su excelencia, señor presidente de la República de Chile. Bienvenido, señor presidente, a esta histórica Catedral de Santiago, techo común de la patria desde los adultos en su historia, desde la actualidad. Ha cobijado tantos momentos trascendentales en su vida, espacio espiritual, de encuentro y esperanza, lugar donde se han encubrado las almas, mitigado el y donde se han vuelto a despertar los más nobles propósitos en caminar unidos hacia tiempos mejores, y a pesar de las legítimas diferencias, se ha podido, se, por, se podrá mirar a los ojos, con nosotros hermanos y hermanas, juntos. Porque los prometedores horizontes de la patria, que rota la certeza de ser hijos del mismo Padre de Dios, llamados a ser de Chile un lugar para todos. Un hogar para todos. Patria, en efecto, y en su origen simológico y sobre todo en un futuro más prometedor, en el conocimiento de ser hermanos y hermanas por tener un padre con Para usted, señor presidente, y para todos aquellos y aquellas que nos la zona de la hermosa y esa pendiente visión de servir la vida del pueblo de Chile, buscamos la fuerza que viene de lo alto. La o sea, sabiduría que procede de Dios, la fortaleza y la templanza, virtudes morales tan necesarias para las presiones e inercias religiosas. Recordando que los mejores mecanismos tenían que me están cuando faltan los perfiles, los valores, una convención humanista que rica de sentido, que otorguen a la sociedad la noble y creosa. Según el Padre Francisco, en, Alabado Seas Laudato Si muro nos lo recuerda la sabiduría de los salmos Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los almanifes. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano en salmo cansan las Palabra de sabiduría. Humildemente, con el único propósito de estimular la, el compromiso de cuantos, junto a usted, han no asumido no, la hermosa y insistente visión de gobernar, es decir, de caminar junto al pueblo de manera especial a los más necesitados para conducirlo hacia su más pleno desarrollo integral, dado la sabiduría que nos ofrece la Sagrada Escritura, junto con los hermanos y hermanas que creemos en Cristo, que llevamos nuestra oración al Padre de los Cielos, por usted, porque comparten su responsabilidad y por todo el pueblo de Chile, de que todos hemos sido llamados a ser protagonistas, no menos espectadores de una historia común se iluminan la oración con la que Salomón inicia su, su servicio del rey. Página más hermosa y esperanzadora de la Evangelio. El texto las la de la, de la del rey. El primer rey, libro de los reyes narra cómo al inicio de su reinado, Salomón fue que a Gabaón, el principal santuario de Israel, por favor de pedir lo que más necesitaba para su misión. Allí, en el silencio de la noche, su pendiente de la presencia del Señor Clemente. Pídeme lo que quieras. El corazón y la mente del nuevo gobernante, asombrado por la acción de Dios, le dan la vida a su padre David y la historia de su pueblo elegido, se hace me mejor agradecido y plegar y confiar. Señores mío, tú, sabes, tú has hecho rey en tu ciudad, sucesor de mi padre David. Soy un muchacho que no se va a hablar. Tu en medio del pueblo que elegiste. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar. Enseñame a escuchar. Para que sepa gobernar a tu pueblo, dice entre el bien. No, el joven el no pide larga vida, así. Pide riquezas, pide riquezas, ni a este para para regresar. Solo pide inteligencia para saltar en el gobierno. Un corazón que sepa escuchar el clamor de su pueblo. El Señor le pareció bien que se Salmón pide a ver que hace no me interesa alguien prudente, no lo no, hubo no, antes ni la verdad después de él. Es el don con, que con afecto pedimos también para los técnicos, quienes generosamente te acompañan en su noche de ordenada Recientemente el Papa Francisco en un día en la Misa por la Paz y Justicia, celebrada en el Pacto Higgins, tronó cuán esencial es la la justicia y la paz. Saber leer el corazón de la gente, saber escucharla y así aprender a servirla mejor. Recuerdo sus palabras, de actitudes de suceso. Ver, mirar el rostro de los suyos, esos fue el momento del amor y ser de Dios. No fueron ni ideas o conceptos que de le de Jesús. Son los rostros, las personas, nuestra vida que la la vida. El texto evangélico proclamado, la sentencia del reino, constituye el horizonte, hacia el cual, una vez más, somos invitados a iniciar. Como la Francisco. Así, algunas, no nace una actitud pasiva frente a la realidad. tampoco de un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo que acontece. No nacen los profetas de las aventuras, que se contentan con sembrar desilusión. Tampoco es que Jesús, como tú, de la las sí. el pecho justo se convierte en una visión de ojos. Las minasas en corazón compasivo Jesús que se encuentra en, en el corazón en estado de compasión de hombres y mujeres que quieren que anhela una vida. La felicidad de Chile, hogar de todos y todas, dependerá del esfuerzo que juntos reflejemos, unos a favor de otros, por bienestar común, por la de cada uno y cada una, especialmente de los más vulnerables entre nosotros. el reciente año recordamos tres bicentenarios. El 12 de febrero pasado, 200 años de la declaración independentista. El 5 de abril será el bicentenario de la batalla de Manipú y unos días más, el 14 de marzo, será el bicentenario del voto de fines. Con ese que Dios original Santos Nacional de Manipú, la Alianza del Amor, Virgen Santísima Carmen con nuestro pueblo. madre y reina de Chile. Venimos a hablar sobre su servicio al tiempo que la invocamos para el estar del pueblo de chileno. Amén. Primado Cardenal Ricardo Satiandelo, de sacerdote al su Virgen Santiago. Y esto fue todo desde aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, las palabras del señor David Alejandro Más Villalba, director, ejecutivo y presidente de la IMD. Conforme establecido el artículo 5, decreto número 1 para 2016 y su publicatoria, decreto número 1 para 2018, de creación y de de la IMD, han transmitido hasta aquí el consorcio CHNMT1 y el TSC, junto a sus matices filiales y porcentarías de Chile y en Paraguay, y otras medidas que han transmitido esta cadena regional. Los medio, antes pueden volver con sus propios programas. Muchas gracias. Buenas noches.